hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy veremos el tema de partes por millón ¿Qué veremos ¿Qué son las partes por millón y para qué se expresa esta forma fórmulas de partes por millón y ejemplos aplicando partes por millón o ppm no siendo más comencemos no olviden que pueden seguirme en mis redes de facebook instagram y también ahora en telegram este video cuenta con el patrocinio de industrias el reflejo limpieza y calidad que brilla no olviden que es una empresa que se encuentra en caldas manizales y aquí pueden encontrar todos sus productos. Los pueden contactar al número que aparece aquí en pantalla y también en su página web. Ahora sí, concentrémonos en el tema de partes por millón. Definamos qué son las partes por millón. Las partes por millón es una forma de medida con que se mide la concentración, la cual maneja partes de una millonésima parte. Es muy utilizado para medir concentraciones muy pequeñas. Ahora miremos algunas de sus aplicaciones. Lo podemos ver en todo lo que tiene que ver con el área de la medicina, ya que sus concentraciones para preparar cada uno de estos medicamentos son bajas. También en diferentes áreas de la química y en todo lo que tiene que ver con el manejo de gases. Maneja concentraciones de partes por millón. Veamos las fórmulas de partes por millón. Les aconsejo que tomen nota de estas fórmulas, ya que les pueden ser muy útiles a la manera de que ustedes vayan trabajando y conociendo este tema. Pueden parar el video para que anoten cada una de ellas. Partes por millón, masa del componente o masa del soluto, sobre masa de la solución por 10 a la 6. Otra forma es masa de soluto en miligramos sobre kilogramos de solución. Y partes por millón también se expresa como masa de soluto en miligramos sobre volumen en litros de solución. Veamos algunos ejemplos prácticos. Primero, ¿cuántos miligramos de gas carbónico hay disueltos en cuatro botellas de 500 mililitros? Y su concentración es de 5,000 ppm o partes por millón, que es lo mismo. Entonces tenemos lo siguiente. Nos dicen que tenemos una, dos, tres, cuatro botellas, y que cada una tiene un volumen de 500 mililitros. Como son cuatro, quiere decir que hay un volumen de 2000 mililitros. Ahora, esos mililitros vamos a pasarlos a litros. Entonces vamos a... Hacer el factor, un litro equivale a mil mililitros. Mil litros y mililitros se nos cancelan y nos queda un volumen de 2 litros. Ya con este volumen, ¿qué podemos hacer? Vamos a mirar lo que tiene que ver con las partes por millón. Tenemos cinco mil partes por millón. Y si hemos visto en las fórmulas, las anotamos bien, esto equivale a lo mismo que decir cinco mil miligramos por litro. Entonces, como me están pidiendo los miligramos en 2 litros, vamos a hacer una pequeña relación. Entonces veamos acá. 5000 mil miligramos equivale a un litro, no olviden que son miligramos por litro de solución, pero queremos saber cuántos miligramos hay en 2 litros. Entonces hacemos la regla de 3, multiplicaríamos 5000 por 2000, y lo dividiríamos por un litro. Esto nos quedaría de la siguiente forma. 5.000 miligramos por 2 litros sobre un litro. Se cancelarían las unidades de litro con litro. 5.000 por 2 esto nos va a dar un valor de 2.000 miligramos. Quiere decir que hay 2.000 miligramos en esas cuatro botellas de 500 mililitros. Esta sería la respuesta del ejercicio. Entonces no olviden que una de las formas de expresar partes por millón es miligramos por litro. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Calcular la concentración en partes por millón de una solución que contiene 0,85 gramos de nitrato de potasio o KNO3 disueltos en 1500 mililitros de solución entonces tenemos lo siguiente estos 1500 mililitros los vamos a pasar a un volumen de litros entonces, vamos a multiplicar por lo siguiente un litro que equivale a 1000 mililitros se nos cancelan los mililitros y esto nos va a dar un volumen de 1.5 litros no olviden que se corre la coma tres lugares y ese sería el valor 1.5 litros Ahora Tomemos los gramos de kno 3 0,85 gramos. Esos gramos los vamos a pasar a miligramos. Entonces, un gramo, no olviden que equivale a mil miligramos. Entonces, gramos y gramos se nos cancelan, quiere decir que esto nos da 850 miligramos. Y la fórmula, una de las fórmulas que vimos de partes por millón es que masa del soluto, o masa del componente I, es miligramos sobre volumen en litros de solución. Ya tenemos la masa en miligramos y tenemos ya el volumen que es 1,5. Lo único que vamos a hacer es reemplazar en esta ecuación, quedándonos de la siguiente forma. 850 miligramos de Caño 3 sobre 1,5 litros de solución. Efectuamos esta división y esto nos da 566,66 partes por millón. Quiere decir que esta es la concentración de kno 3 en solución en partes por millón. 566,66 ppm. Veamos un último ejemplo. Se han preparado 300 partes por millón de calcio. ¿Cuánto calcio hay en 500 gramos de solución? Entonces tenemos lo siguiente. Como estamos hablando ahora de gramos en solución, ya no dan las partes por millón, es muy bueno trabajar con lo siguiente. Trabajaríamos con esta ecuación. Partes por millón, masa del soluto, gramos, sobre masa de la solución en gramos, por 10 a la 6. Lo único que vamos a hacer es reemplazar lo que, encontré, lo que tenemos. Tenemos 300 partes por millón, lo vamos a ubicar a este lado, y tenemos 500 gramos de solución, quedándonos solamente como incógnita o como variable, masa del soluto, quedándonos de la siguiente forma. 300 partes por millón, masa del soluto, gramos, sobre 500 gramos de solución, por 10 a la 6 ahora vamos a despejar como este valor está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar y este 10 a la 6 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir para obtener la masa del soluto quedan los 300 partes por millón multiplicando por 500 gramos de solución y todo esto dividido 10 a la 6 cierto teniendo esto podemos efectuar la operación y esto nos quedaría de la siguiente forma. 300 por 500 nos va a dar un valor de 150.000 gramos, dividido 10 a la 6. No olviden que las unidades que vamos a obtener nos van a dar en gramos. Ahora, dividiendo este valor por 10 a la 6, que es lo mismo que decir 1 millón, esto nos da 0,15 gramos que en este caso serían 0,15 gramos de calcio. Esa sería la masa de este soluto, 0,15 gramos de calcio, siendo la respuesta de este ejercicio. Con esto, damos por terminado el tema de partes por millón. No olviden que contamos con el patrocinio de Industrias El Reflejo, Limpieza y Calidad que Brilla.